I ain't robot. To the grand opening of Auto Raptors RoboSoul Park. I'm Auto Raptor, your personal guide. Yo soy Auto Raptor, su guía personal al sorprendente mundo prehistórico de los dinosaurios. No, no, no se preocupen, son robots inofensivos, diseñados por su servidor y construidos por el robot científico más brillante del mundo, el único y singular Dr. Knight. Si ustedes entran a sus vehículos, yo los llevaré a una gran gira por el pasado. Has hecho un buen trabajo en el parque, Otto. Oh, gracias, Doctor Light. No lo habría podido hacer sin sus maravillosos robots. Del Dr. Willy. Ahora, a reprogramar esos estúpidos dinosaurios. Y estos son mis favoritos personales: los megalosauros, las criaturas más feroces del parque. Estos sujetos parecen ser malos. un es espectáculo! muy real! ¡No! ¡No es parte del espectáculo! algo no, no, no, no es por mal. tomar! ¡Ay, por tomar! ¡Ay, por favor, tomar! por favor, tomar! los robosaurios para ser pasivos eso no es importante ahora debemos detenerlos antes de que lastimen a alguien ven por mí lagarto metálico me ocuparé de él algo me dice que este no es un parque para traer niños Llegado la diversión. Reúnanse con Tolman y reprogramen el resto de los robosaurios. Les daré más instrucciones después que el parque esté asegurado. Delo por hecho, gran señor malvado. Oh. Anda, ve y extingue a esos estúpidos visitantes del parque. La única posibilidad es por el pantano, señor. Condúcenos tú. van por aquí! ¡Pronto! ¡Hay un camino debajo de la pared! ¡Ay! ¡No tan oh. rápido, mega idiota! todman El doctor Willy debió enviar más que un sapo mecánico si quería detenerme. ¡Oh, sí! ¡Eso hizo! ¿Tú? ¿Mm? Estamos atrapados, Otto. Usted está atrapado, señor, lo siento. ¡Y yo lo atrapé! ¿Pero por qué? Porque pienso que fue el hombre quien debió extinguirse y no el dinosaurio. Y ahora está en el equipo de Willy. Oye, vez Hace un poco de calor en este pantano, ¿no crees? Sí, ¿qué tal lluvia sí, Un poquito nos sentaría bien. <risa> una nube de lluvia ácida, de aquí! ¡Vamos! Eh. ¡Ahora verás! Este metal no durará mucho, tenemos que protegernos pronto. ¡Oh, oh miren, comienza a corroer mi piel de titanio! Stay tuned. We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man. That was close. I thought the acid rain would get us for sure. Ah, it may yet. There must be something we can do. There is. If you can evaporate enough of this swamp water, it may dilute the acid. We'll do, Doc. Stand back. It worked. Thank you, Mega. We're safe now. Rush, you're okay. <coughs> Me, me, me. Let me take a wild guess. More dinosaurs? Yeah, yeah, last. Yeah. Yeah. Rush! Fly as. <laughs> Son demasiados para detenerlos, Megaman. Tendremos que llamar a los comocomandos. Este es el doctor Light a la Jefatura de Robocomando. Adelante, Jefatura de Robocomando. Esta es la Jefatura de Robocomando. ¿Qué pasa, doctor Light? El Dr. Willy ha tomado el control del parque Robosaurio. Envíe las unidades disponibles. Sí, señor. Vamos en camino. Doctor Light envía toda la fuerza del Robocomando. Exactamente lo que yo esperaba. <risas> Ahora, procedamos con la parte letal de mi plan. Doctor Willy, puede estar seguro, todo va de acuerdo a nuestro plan. Malvado señor, ¿cuándo nos informará sobre lo que su malévola mente ha estado planeando todo el día? Hay una caja debajo del asiento, tráela. Dentro encontrarán un recipiente de vidrio. Oh, no como sangre de rata. Es un retrovirus. El menor contacto reversa la evolución mecánica convirtiendo a un robot de una bestia mente. <tose> <tose> ¡Dame eso, RoboTonto. tonto! El ataque al parque robosaurio fue tan solo un truco para atraer a los robocomandos a mi trampa. Una vez infectados con el virus, se convertirán en robocabernícolas controlables y entonces me ayudarán a diseminar el virus por todo el mundo. Los robocomandos hacen un buen trabajo. Asegurarán el parque en cualquier momento. Tienes razón, Doc. Y eso es lo que realmente me preocupa. Creo que fue demasiado fácil. ¿Qué sucede, Mega? ¿Se lo supo porque los robots del doctor hicieron un mejor trabajo que tú? Qué bien que el doctor Willy vacunó sus cabezas de metal contra este retrovirus. Asegurado, Doctor Wright. Gracias a Dios. Oh, me siento extraño. ¿Qué le estará sucediendo, doctor? No lo sé, Ron. Hay algo en el ambiente. Me siento extraño. Oh, me Tengo que llevarlos al laboratorio y averiguar qué está sucediendo. <risa> Nunca había visto nada parecido. El está carcomiendo los circuitos cambiando los patrones obsoletos de robots. En poco tiempo ustedes volverán a las formas de robots primarias. Hay algo que usted pueda hacer. Tengo un poco de un suero especial que desarrollaba para proteger a los robots contra los virus de los computadores. Puede retardar los efectos del retrovirus del Dr. Willy. Pero eso lo suficiente para uno de ustedes. Úsalo tú, hermana. Yo estaré bien. No, tómalo tú, Mega. Tienes más posibilidades de detener a Willy. Uh -huh. ¡Oh! ¡Está funcionando! Temo que solo durará muy poco tiempo. Oh. Doctor Light, esta es la roba unidad 77. Tenemos emergencias por toda la ciudad. ¡Willy! ¡Los robots nos atacan con los robots audios! ¡Los comandos también nos atacan! Ay, ¡No podemos sostenerlos por mucho más tiempo! ¡Por favor, tienen que ayudar! Si continúan diseminando el virus, no pasará mucho tiempo antes de que el Doctor Willy controle todos los robots del mundo. ¡Debo detenerlo! Parece que el suero funciona. Veré si puedo obtener un antídoto perfecto. ¡Suerte! Espera, hermano. Iré contigo. Puede que sea un retro robot, pero todavía puedo dar un buen golpe. Sí. ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! Vamos. Muy bien. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! Fuerte. ¿Qué tal? La <risa> ciudad oye, Rex, ¿qué te parece si tomamos el autobús? Sí, <risa> sí, sí, claro que sí. ¡Tomen de nuevo el mundo que les arrebataron. Oh, Oh, no, no. El tonto es tan idiota como los dinosaurios Solo necesite su parque para engañar a los robocomandos Y lograr que hicieran el trabajo sucio Confundiremos a estas bestias. Adelante, Roch, átalos ya ¡Oh! ¡Oh! Este robot Rex puede hacer frita de esa manguera. Tal vez, pero veamos que también puede bailar. Ahora, Roll. <risa> oh, oh. Ahora nos ocuparemos de Gutsman. <risa> La otra ciudad? <risa> no, los enviaré a todos ustedes fuera del estado. ¡Manos a la obra, Rol! ¡Oh, no! ¡Ahora son robots cavernícolas! Sí, y en este preciso momento voy a convertirte en un me Mega Mega! Right back! Messages! Woohoo! We now return to Mega Man! un antídoto a tiempo ¡Allí está! No tengo suficiente fuerza para luchar contra ellos, pero debo correr No puedo continuar Mega, ¿Me puedes escuchar? Doctor uh, Light Eddie, por aquí. Una leche malteada energética doble. Uh -huh. Uh -huh. Eso ayuda, pero creo que no mucho. El virus te saca la energía casi tan rápido como tú la absorbes. Pero no te preocupes, he desarrollado el antídoto. Esto es todo lo que hay, pero es suficiente para curar todos estos robots. Ah, ¡Yo tomaré ¿Eh? eso! No quiero que arruine mis planes para repoblar el mundo con dinosaurios, ¿no es así, mi estimado doctor? ¿Mm? Pero si Mega Man y los otros robots no reciben el antídoto dentro de una hora, su condición será irreversible. ¡Lo sabemos! Mi hermano, el robot cavernícola. <risas> Debiste unirse a nosotros los robots malos cuando tuviste la oportunidad. Mejor tomar a Mega Man y al Doctor Light de vuelta a la fortaleza para que Willy pueda disponer de ellos. Oh, tengo una bebida especial en el menú para ustedes, chicos. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Mega será un cavernícola en mucho menos de una hora! Estoy muy contento. Todo está marchando de acuerdo a nuestro plan, Willy. ¿Nuestro plan? Oh, sí, nuestro plan. Seguro, por supuesto, nuestro plan. Tengo suficiente robot retrovirus para convertir a cada robot en la Tierra en un robot cavernícola. En cuestión de días controlaré a todos los robots de la Tierra. Le quitamos esto al Dr. Light. El antídoto sabía que eventualmente lo descubriría. Y cuando lo destruya, nada podrá detenerme. Que los robocomandos propaguen el resto del virus con su celular. No, claro que sí, como usted quiera, Willy. Cambio de planes, chicos. Poder plasmático. Lo tengo. Él tiene el antídoto. lo tengo. muchas gracias. oh el antídoto. suficiente de este estúpido juego. destruiré el antídoto antes de que haga algún bien. lo lamento, negra. Que serás un robot cavernícola por el resto de tus días. Lo siento. Tal vez puedas conseguir trabajo vendiendo maní energético en el barrio. Mm. No mejor aún, Oscar. Yeah, yeah. Creo que me estoy convirtiendo de nuevo en un robot cavernícola. Al fin el pobre idiota azul le dio. Yeah. Todavía no, cara de sapo. ¿Qué te sucede, Toddman? ¿Perdiste el habla? Ahora voy a arruinarle el destino al doctor. Arruinará mi nave. Oh, esta no oh, es lluvia, ciudad. No, es un antídoto y tengo deseo de golpear robots. A crear un antídoto que se reprodujera en las nubes, Dr. Light. No falta mucho para que la lluvia vuelva a todos los robots normales. Me alegra que hayan regresado a la normalidad. Dios dice que encontró un huevo de robot perro saurio. <risa> ¡Oh, tanto ¡Oh! <risa> these messages.